Estos son los jugadores del equipo de los Tigres de Coacalco, categoría juvenil, ONEPA 2023. Y aquí está arrancando el partido, los Osos con la patada, los Tigres con el regreso. Y acá viene, finalmente dicen los oficiales que el balón se va a quedar dentro de la zona de anotación, así que es un touchback, por más que lo haya querido regresar Arié Moreno Colunga. Así que vendrá primera oportunidad desde la yarda 25 para el equipo de los tigres de Coacalco desde Formación Pistol dos corredores atrás entregando, <coughs> entregando en lotativa por el lado izquierdo el número 22 que sigue avanzando en esta ocasión Mauricio Yanil Reyes quien que arriba el Ovoide consigue 5 yardas así que vendrá desde la yarda 30 una segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar para el equipo de los tigres entregando por el centro del terreno de juego una vez más con su número 22, Mauricio Yamil Reyes, sin embargo, detiene bien la defensiva de los Osos y obligan a que venga tercera oportunidad para los Tigres. de aquí algo que en esta ocasión abren trips por lado derecho, mariscal de campo número 8. Acá viene Eder Luna López, entregando otra vez por el centro del terreno de juego a su número 9, Ángel Alberto Vaca González. <coughs> y no, me parece que no va a ser suficiente va a entrar cuarta y última oportunidad según los oficiales se quedó a media yardita aunque el balón está en la yarda 35 realmente hay un silbatazo por parte de los oficiales es un tiempo fuera para el equipo de los tigres de Coacalco realmente es cuarta oportunidad porque el dado digamos que en estos momentos hacia adelante está mostrando el número 4 y van a despejar el balón los tigres de Coacalco y acá viene la patada de despeje a fildear este número 13 del equipo de los Osos. ¡Ah, qué bien! Excelente la tecleada por parte del número 23. Ahí estaba Axur Yael Ortega, quien alcanza a detener. Así que desde este punto, a la altura de la yarda número 28 aproximadamente, será primera oportunidad para el equipo de los Osos de Toluca. Coreback número 4 en los controles está entregando el ovoide por el centro del torno de juego que mano hay nada, excelente la tacleada por parte de Christopher Oliver Abreu consiguiendo detener de inmediato el número 25 del equipo de Cuacalco y acá vendrá entonces con segunda oportunidad prácticamente las mismas 10 yardas por avanzar trips por el lado izquierdo coreback número 4 en los controles viene al aire, flota el pase que va a ser completo en el pitch se escapa el número 1, finalmente ya lo detienen Buena jugada aquí por parte del número 65, Kevin Antonio Ortiz. Quien consigue frenar y obliga a que venga tercera oportunidad. Desde la yarda 30-31 aproximadamente. No ha habido mucho avance aquí para el equipo. Neto Luca, coreback número 4, tiene presión. Le van a caer, suelta el pase que va a ser incompleto. Buena la cobertura por parte del número 23. Ahí está pegado al receptor. Tremendo trabajo de Axur, Yael, Ortega, Bárcenas van a obligar a, a que también venga cuarta y última oportunidad para el equipo de los Osos que también van a tener que despejar el Boide. y acá viene la patada que es elevada con distancia también techando aquí a los fielders el balón se va a meter a la zona de anotación así que será un touchback y a la yarda 20 vendrá una vez más el equipo de los Tigres de Coacalco con su segunda cero ofensiva de la tarde y ya están colocados Ahora desde una formación Shotgun T, gemelos por el lado izquierdo, Flex por el lado derecho. Coreback. ya tiene su balón, busca a Eder Luna, tiene presión, se la quita, le van a caer finalmente. El número 19 de los Osos consigue la captura de coreback. Se le acabó el tiempo aquí a Eder Luna, no se pudo deshacer del balón, así que van a perder yardas en esta jugada. Son prácticamente 5 yardas las que pierden, viene segunda oportunidad, 15 por avanzar. Para el equipo de los Tigres de Coacalco. Desde formación y En esta ocasión. Coreback de mano a mano. Haciendo la jugada. De bootleg. Intenta suelta el pase. Que va a ser incompleto. Está buscando en la trayectoria cruzada. Su número 21. A y Sebastián Colín. No lo consigue. Así que vendrá tercera oportunidad. Mismas 15 yardas por avanzar. Ese balón que está exactamente en la yarda 15. Del territorio del equipo de los Tigres de Coacalco. Eder Luna. Desde Shotgun flota el pase que en esta ocasión va a ser interceptado. Lo tiene el número 14 del equipo de los Osos. Cuidado que se escapa cuando llega la tacleada salvadora por parte de Josué Hazael Garduño Ramírez. Y será entonces primera oportunidad en la yarda 28 para el equipo de los Osos de Toluca que tienen extraordinaria posición de terreno de juego. La personal por parte del coreback número 4, pero aparece muy bien este número 9 del equipo de los Tigres, Ángel Alberto Vaca González consiguiendo la tacleada. Segunda oportunidad. Son aproximadamente unas 8 yardas por avanzar. Coreback entregando en la suite por lado izquierda. Número 13. Se abre un hueco que aprovecha. Sigue moviendo las piernas. Cruza la yarda 20 hasta la 19. Y ya está en zona roja el equipo de los osos de Toluca. Viene una tercera oportunidad y corto yardaje por avanzar. Parece que van a venir con la coreback Sneak aquí. Y sí, acá vienen hacia adelante y va a ser suficiente, me parece, para mover las cadenas. Ya lo indican los oficiales, así que nueva primera oportunidad para el equipo de los Osos de Toluca. El balón está a la altura de la yarda 16. Desde Bunch, por lado derecho, coreback. Hace el engaño, intenta por lado derecho. Él se queda con ese balón, quien realiza la tacleada. Excelente la persecución. Apareciendo número 24, David Villar Caballero. Deteniendo de inmediato, cerrando el espacio y consiguiendo la tacleada. Viene segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar por lado izquierdo. La personal del número uno. Pero qué bien reacción en esta ocasión: número 77, Diego Cárdenas Manrique consiguiendo la tacleada también el número 14 Bruno Calixto Díaz frenando al jugador del equipo de los Osos viene tercera oportunidad en Bunch por lado izquierdo desde Shotgun acá viene Coneback, número 4, rola por lado izquierdo tiene presión, flota el pase que es completo con su número 13 que rompe la tacleada, sigue moviendo las piernas ya lo sacan del terreno de juego, tuvo que aparecer de nueva cuenta David Villar Caballero para realizar la tacleada avanza el equipo de los los osos pero no es suficiente entra cuarta oportunidad y vendrá el intento de gol de campo, viene la patada que en esta ocasión va a ser bloqueada bloqueada así que no hay puntos para el equipo de los osos y recupera este señor el número 65, ahí estaba Kevin Antonio Ortiz Ortega así que frena la defensiva del equipo de los Tigres de Coacalco y ahora ellos tienen el balón entregando por el centro del terreno de juego se abre un pequeño hueco que lo aprovecha aquí para unas cuantas yardas, el número uno Ariel Eddy Moreno así que vendrá una segunda oportunidad y serán unas ocho yardas por avanzar, desde formación Wishbone, tres corredores atrás entregando al half, intentan por el centro del terreno de juego. Se abre un hueco que aprovecha y acá viene una vez más Ariel moviendo las cadenas, excelente el acarreo muy bien el trabajo también de los pullbacks y de la línea ofensiva para abrir el camino para que Ariel Eddy Moreno explote el hueco y tenga nueva primera oportunidad. El balón ya está a la altura de la yarda 42, entregando una vez más desde esta formación de Wishbone y atacando otra vez el hueco. El número 22, está escapando, sigue avanzando finalmente, lo taclean, gran trabajo de Mauricio Yamil Reyes. Está consiguiendo la marca de la primera oportunidad y mucho más ya están en territorio del equipo de los Osos. Y otra vez con esta formación en Wishbone, tres corredores atrás. Ha funcionado las últimas dos jugadas. Eder Lune en los controles. Coreback y a entregar. Antes hay silbatazos. Y van a pedir tiempo fuera el equipo de los osos. En parte para romperle el ritmo a los tigres. Y también para poner orden. Porque en las últimas dos jugadas con esta misma formación de Wishbone, tres corredores atrás. El equipo de los Tigres ha hecho mucho daño al equipo de los osos y ya están muy cerca de zona de definición, a la altura de la yarda 25. Acá viene Eder Lune y compañía, entregando una vez más a Mauricio. Acá se está escapando otra vez el número 22, corta al centro, sigue avanzando. Gran trabajo una vez más de Mauricio Yamil Reyes y gran trabajo de la línea ofensiva y de los fullbacks abriendo el camino para que explote su corredor, Eder Luna viene hacia atrás, busca número 8, flota el pase el pase que va a ser demasiado corto buscando a su receptor el número 3, Alan Daniel Barrón por lado izquierdo, sin embargo el pase se queda demasiado corto así que vendrá el equipo de los Tigres de Coacalco. después de un castigo los han echado más para atrás desde la yarda 35, acá viene Eder Luna tiene presión, uy le van a caer y va a ser capturado no tuvo por dónde escapar, no tuvo tiempo aquí el coreback del equipo de los Tigres lo están echando muy pero muy para atrás y se acaba el primer episodio queridos amigos, vámonos a acciones del segundo cuarto todavía lo va a intentar el equipo de los Tigres de Coacalco, aunque han retrocedido demasiado prácticamente hasta medio campo coreback, Eder Luna entregando a Ariel Evi Moreno, sin embargo hay silbatazos antes de que se desarrolle bien la jugada el balón está en la yarda 48 ya después de haber estado en la yarda 25 para el equipo de los Tigres de Coacalco, han retrocedido demasiado y acá viene Eder Luna que flota el pase, el pase que va a ser incompleto, estaba buscando en la trayectoria de Faith por el lado izquierdo a su número 14, aparecía Bruno Calixto Díaz, por poco se quedaba ese balón pero finalmente no se pudo quedar con él, así que es cuarta y última oportunidad a despejar el equipo de los Tigres de Coacalco hasta, hasta el momento las defensivas se están imponiendo en ese partido <ríe> viene la patada y el regreso desde la yarda número 10 y acá viene este número 13 rompiendo tacladas, finalmente lo detienen a la altura de la yarda número 26 aproximadamente, así que desde este punto será primera oportunidad para el equipo de los Osos de Toluca abriendo un receptor por el lado izquierdo uno más por el lado derecho y wing por el lado izquierdo también para la ofensiva de los Osos, Haciendo el engaño coreback, la personal se deja ir al contacto, pero baja bien este número 94. Aparece Justin Ragna González. Consiguiendo detener. Así que vendrá una segunda oportunidad desde la yarda. 31-32 aquí para el equipo de los Osos de Toluca. Con gemelos y wing por lado derecho. El pase que es completo en el hitch. Se está escapando. Dobla la esquina. Finalmente ya lo detiene. El número 23, Axur Yael Ortega. Es quien finalmente consigue frenar al jugador del equipo de los Osos, pero era suficiente ya para mover las cadenas, desde la yarda 39 primera oportunidad para el equipo de los Osos, entregando por el centro del terreno de juego, aparece bien este número 45, realizando la tacleada Leonardo Sebastián Hernández retrocede el equipo de los Osos debido a un pañuelo así que, vendrá una vez más con el pase por el lado derecho, es completo con el número uno, que encuentra un hueco hasta que aparece este gran Defensivo el número 9, Ángel Alberto Vaca González, quien detiene, ahora vendrá una segunda oportunidad y 9 yardas por avanzar para el equipo de los Osos, uy el centro que fue bajo lo alcanza a componer el coreback, intenta pero ahí está otra vez la defensiva y otra vez Ángel Vaca, número 9 apareciendo para realizar la tacleada impidiendo cualquier avance. Para el equipo de los Osos de Toluca Estamos en acciones del segundo cuarto 0 por 0 el marcador Entre Tigres y Osos Coreback número 4 abriendo formación Max Gemelos por ambos lados Ya tiene ese balón en el número 4 Viene la presión El pase largo largo que va a ser incompleto Se pasó de Galleta en esta ocasión Buscando a su número 1 en la trayectoria de recto Por el lado derecho Finalmente no puede conectar con él Así que bueno Van a tener que entregar el balón una vez más Los Osos y acá viene la patada, a tratar de fildear. aquí ya lo tiene el fielder del equipo de los Tigres de Guacal con número 24, intenta escapar David Villar, caballero por lado derecho, tiene buena cortina de bloqueos, excelente, como le abren el camino, se abre todo un carril por el sector de la derecha y consigue inclusive superar medio campo hasta la yarda número 42 ya de territorio del equipo de los Osos. Y desde este punto será nueva primera oportunidad para el equipo de los Tigres de Coaquialco Que tienen extraordinaria posición de turno de juego para tratar de romper el seno en el marcador. Coreba Caedar Luna entregando. ¡Uy! El balón está suelto. ¡Uf! Corrió con suerte aquí el equipo de los Tigres de Coaquialco. Que no había ningún jugador de oso cerca para robar ese balón. Alcanzan a recuperar su propio fombol. Así que... Vendrá segunda oportunidad y serán unas 13, 14 yardas por avanzar ahora para el equipo de los Tigres de Coacalco. Desde Shotgun T, gemelos por ambos lados, viene la reversible con el número 21. Intenta, pero qué va, no hay nada. Se desarrolló muy lento la jugada y detienen a Rayleigh y Sebastián Colín atrás de la línea de scrimmage Así que pierde más yardas el equipo de los Tigres. Viene tercera oportunidad y casi 20 por avanzar. Coreback viene hacia atrás, Eder Luna, flota el pase que va a ser completo, qué recepción, tremenda recepción por parte de este número 10, descolgando el de Emiliano Acevedo Carreño, el capitán del equipo de Coacalco, qué manera de descolgar ese balón y da primero y 10 a su equipo, ya a la altura de la yarda número 27, Coreback, Eder Luna entregando a su corredor y acá viene una vez más, María Moreno detiene rápidamente el equipo de los Osos no hay avance, segunda oportunidad mismas 10 yardas por avanzar para el equipo de Coacalco. ahora desde formación Wishbone una vez más, Ceder Luna bajo centro entregando por lado izquierdo Mauricio que corta al centro pero ahora sí controla bien la defensiva de los Osos están frenando solamente un par de yardas vendrá tercera y serán 8 por avanzar para el equipo de los Tigres misma formación en Wishman tres corredores atrás entregando a Mauricio Mauricio explota sigue moviendo las piernas finalmente lo derriban y creo que se va a quedar cerca de la marca de la primera oportunidad pero todavía no es suficiente es cuarta oportunidad se la tiene que jugar el equipo de los Tigres y acá vienen entregando directamente en esta ocasión a su número 21 a Rayleigh Sebastián Colín y con esto creo que que sí va a ser primera oportunidad. A ver qué dicen los oficiales. Van a medir con cadenas. Aparentemente no. Parece que sí se lo dieron. eh Y acá viene entonces. Primera oportunidad para el equipo de los Tigres. Otra vez entregando a Rayleigh. Rayleigh que sigue moviendo las piernas. Número 21. No se rinde. Ya volaron los pañuelos. Ya volaron los pañuelos. Viene... Una segunda oportunidad para el equipo de los Tigres de Coacalco. Acá viene Eder Luna entregando por el lado izquierdo. Ariel, no. Qué buena tacleada. En esta ocasión por parte de este número 16 estaba solo contra Ariel Levi Moreno. Pero alcanza a realizar la tacleada. Y aquí parece que van a venir con la cuerda de Snakes. Uy, el balón está suelto. Y lo está recuperando el equipo de los Osos. Vaya error aquí por parte de los Tigres de Coacalco. Ya cuando estaban tan cerca, se presenta este fumble que recupera el equipo de los Osos que se va a quedar con ese balón. Y aunque están eh, completamente encajonados dentro de su yarda, 10 en las 6 específicamente, pues frenaron, lograron frenar al equipo de los Tigres de Coacalco. Van a quemar aquí un tiempo fuera los Tigres de Coacalco. Todo listo entonces para que venga una vez más. La ofensiva por parte del equipo de los Osos. Coreback entregando a su corredor. ¡Ah, qué bien baja! ¡Excelente! De defensivo número 45. Apareciendo de inmediato Leonardo Sebastián Hernández Rincón. Para frenar al corredor. Y acá viene entonces, segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Coreback, número 4. ¿Va a entregar? No, la va a ser personal. Pero ahí está, número 7. Realizando la tacleada, Diego Castellón Díaz. No permite absolutamente nada Vendrá tercera oportunidad para el equipo de los Osos y acá, viene, y acá viene entonces El equipo de los Osos de Toluca Jure back número 4 en los controles Con esa importante tercera oportunidad Entregando a su perdón Pero no hay nada en lo absoluto De hecho van a perder yardas y lo echan más para atrás el taclo pandilla que aparece una vez más. Ahí estaba número 7. Diego también número 22. Mauricio y Amil Reyes. Todos haciendo un estupendo trabajo. En esa frontal defensiva obligando a que venga cuarta. Y última oportunidad a despejar el equipo de Toluca. Acá viene el centro que es bueno. Uy, por poco tapan esa patada. Pero alcanza a salir con fuerza. El balón que no favorece al equipo de Toluca. En cuanto al bote lo dejan votar aún más. Ese balón se va a quedar a la altura de la yarda 31-32. En una excelente posición de término de juego. Pero se acaba la primera mitad, queridos amigos. Nos vamos al descanso. Estamos de regreso, queridos amigos. Ya en acciones del tercer cuarto. 0-0 por 0, el marcador. No se han podido hacer daño en los dos primeros episodios de este emocionante encuentro. Ni el equipo de los Tigres ni el equipo de los Osos. Ahora son los Tigres los que vienen con la patada de salida. Y viene el número uno por parte de los Osos. Tratando de escapar, gran trabajo por parte de este número 24 de los Tigres Realizando la taclada en campo abierto, ahí está David Villar Caballero Evitando un mayor avance Y desde este punto a la yarda 30 aproximadamente Primera oportunidad para el equipo de los Osos que entregando a su número 13, se abre un pequeño hueco que explota Sigue avanzando, taclada salvadora nuevamente por parte del número 24 Una vez más David Villar Caballero Porque se estaba escapando ya por el centro del terreno de juego el balón que está en la yarda 42 con una primera oportunidad para el equipo de los Osos. La personal por parte del coreback pero se estampó contra un muro azul que es este número 60. Aparece Enrique Tonatú Martínez Gallegos quien consigue detener de inmediato. Obligando a que venga una segunda oportunidad y prácticamente las mismas 10 yardas por avanzar. Para el equipo de los Osos que abren ahora trips por lado izquierdo. Es de shotgun y el... Corredor en el backfield, es el número 5 por parte del equipo de Toluca. Coreback, viene ese tras, flota el pase Hitch que va a ser completo. Encontrando bien a su número 1 que consigue la marca, la primera oportunidad y mucho más. Finalmente lo sacan del terreno de juego. Tuvo que aparecer Ángel Gabriel Hernández González, número 2, para conseguir la tacleada. Sin embargo el daño estaba hecho, el balón ya está en la yarda 40 de territorio de los Tigres de Coacalco. Y ellos tienen primera oportunidad, me refiero a los Osos. Trips por lado izquierdo, otra vez el pase por lado izquierdo, el bubble que va a ser incompleto, buscando a su número 13, pero en esta ocasión no se pudo quedar con ese balón, así que vendrá segunda oportunidad para el equipo de los Osos, por el centro del terreno de juego, conteniendo bien una vez más este número 65, Kevin Ortiz, y también número 14, muy atento Bruno Calixto Díaz, Cuidado que un jugador lesionado por parte del equipo de los Osos, afortunadamente ya se levantó sin mayor problema. Segunda oportunidad y son unas seis yardas por avanzar para el equipo de Toluca. La personal del coreback número 4 no va a ir a ningún lado, excelente trabajo defensivo. Bruno Calixto ahí, una vez más el número 14 y también el número 22 haciendo lo propio Mauricio Yamil Reyes. Ambos en la tacleada obligando a que venga tercera oportunidad. Mismas 5 o seis yardas por avanzar para el equipo de Toluca. Abriendo en una formación bunch por lado derecho, tres receptores muy cerca de la línea ofensiva, flex por lado izquierdo, crebak viene hacia atrás, tiene presión, flota el pase que va a ser incompleto, de las manos, el pase iba un poquito atrasado, pero creo que muy atrapable para este número uno que no se puede quedar con ese balón, así que está frenando la defensiva de los Tigres de Guadalajara es cuarta y última oportunidad, sin embargo, por la posición del terreno de juego me parece que se la va a jugar el equipo de los Osos, están muy lejos para un intento de gol de campo, pero muy cerca para despejar el balón, así que se la juegan en cuarta oportunidad, Coreba tiene presión, le van a caer el pase que va a ser incompleto le cayeron los ladrones, todos ahí estaba el número 57 principalmente haciendo un gran trabajo Osmar Sebastián González llegando a presionar y finalmente frena la defensiva de los Tigres de Coacalco, recuperan el balón a la altura de la yarda 35 de su propio territorio. Y desde acá vendrá la primer ofensiva de esta segunda mitad para el equipo local, para el equipo de los Tigres. El equipo que viste hoy completamente de azul. Fundas, jersey y casco por su parte. Los Osos con jersey blanco, fundas y casco en color negro. Todo listo para que vengan desde la formación Wishbone. Una vez más, Ceder Luna entregando a su cordor Y acá viene Arié. Intenta mover las piernas, pero solamente consigue una yarda en esta ocasión. Reacciona rápido a la defensiva del equipo de Toluca, vendrá segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar para el equipo de los Tigres, misma formación, en Wishbone, Flex por lado izquierdo, a la cerrada por lado derecho, entregando y acá viene el número uno, se está escapando, Ariel, Eddie Moreno, qué gran acarreo, para mover las cadenas del número uno, ya encaminándose a medio campo, el equipo de los Tigres de Coacalco, misma formación, Abierto por el lado derecho, cerrado por el lado izquierdo en formación Wisbon. Atrás en los corredores, Eder Luna bajo centro. Número 8, coreback del equipo de los Tigres de Coacalco. Entregando en esta ocasión por el centro del terreno de juego, Mauricio Yamil Reyes. Acarreando el oboide por otras 5 yardas aproximadamente. Y avanzando poco a poquito, el equipo de los Tigres de Coacalco ya estamos en acciones del cuarto y último periodo, queridos amigos. Se fue como agua el tercero, pero todavía sin puntos Cero por cero el marcador y acá viene coreback. Eder Luna con la optativa por el lado derecho. Se está escapando, se abre un hueco que aprovecha. Consigue la marca de la primera oportunidad y mucho más. Moviendo las cadenas Eder Luna y compañía. Y están del otro lado del terreno de juego. A la altura de la yarda 33 de territorio del equipo de los Osos. Hacia la 32 dicen los oficiales. Desde formación Wisman una vez más que entregando a Mauricio Yamil Reyes Probuena Carreo por parte de este hombre Que es el caballito de batalla Del equipo de los Tigres de Coacalco Desde la yarda 27 Y acá viene segunda oportunidad, cinco yardas por avanzar optativa por lado izquierdo Acá viene Eder Luna, buenos bloqueos, escapa por lado izquierdo Sigue avanzando, se sale del terreno de juego a la altura de la yarda 11 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar y están en zona roja los Tigres de Coacalco amenazando con poner los primeros puntos en el marcador. Colocan el balón en la yarda 12. Primera oportunidad. Acá viene Eder entregando a su cardor. Arié por el centro del torno de juego. En esta ocasión es bien controlado. Aparece este número 12 para realizar la tacleada. Segunda oportunidad desde la yarda 9 para el equipo de los Tigres. Desde formación Wishbone entregando a Arié Levi Moreno. ¡Uy! Y en esta ocasión sí lo detienen atrás de la línea Scrimmage. Se resbala el número uno. Así que viene tercera oportunidad. Son 10 yardas por avanzar. Coreback. Rola por lado derecho. Tiene presión. Intenta. Flota el pase que va a ser. Uy, interceptado. No lo puedo creer. Ya cuando estaba tan cerca el equipo de los Tigres. Le interceptan el balón a Eder Luna. Así que el balón le corresponde al equipo de Toluca. Todo listo para que venga una vez más el equipo de los Osos con su primera oportunidad. El pase que va a ser completo en el hitch. Buenos bloqueos, sigue avanzando, cruza la marca de la primera oportunidad. Y tres yardas más hasta la yarda 25. Ya saliendo de zona comprometida el equipo de los Osos. Nueva primera oportunidad para ellos con gemelos por el lado derecho. desde shotgun, wing por el mismo lado. Sale de trampo, nombre de línea. Intenta, sigue... Moviendo las piernas, rompió una tacleada, ya no pudo con la segunda y la tercera. Muy bien, el trabajo por parte del número 45. Ahí estaba Leonardo Hernández y también la número 24, David Villar Caballero. Ambos realizando la tacleada. Será segunda oportunidad y son unas ocho yardas por avanzar para el equipo de los Osos de Toluca. Todavía están lejos, lejos de la zona de anotación. Greda, número 4. Tiene presión y lo van a capturar. ¡Qué trabajo! ¡Tremendo! Este número 77 mandó a volar al Coredac. Aparece Diego Cárdenas Manrique. Y está consiguiendo una captura. Aunque voló un pañuelo, pero fue en contra del equipo de los Osos. Se declina y se quedan con la captura de Diego Cárdenas Manrique. Y ahora en tercer y largo no, no van a ningún lado. Inclusive pierden el balón. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de los tigres de Coacalco. Está recuperando el número 60, ahí está Enrique Tonatiu Martínez Gallegos, qué trabajo de la defensiva del equipo de los Tigres, que no están permitiendo absolutamente nada, queridos amigos, y le devuelven el ovoide a Eder Luna y compañía, acá viene Eder entregando por el lado izquierdo, Ah, qué buen corte por parte de Ariel, aunque sí lo controla el defensivo, vuelve un pañuelo por esa zona, hay que esperar a ver qué es lo que nos indican los oficiales de qué se trata este castigo y en contra de quién será, fue en contra del equipo de los Tigres. Retroceden yardas. Tienen primera oportunidad y son 20 yardas ahora por avanzar. Acá viene Eder Lune entregando a su corredor. En esta ocasión el número 18 que sigue jalando las piernas. Aparece Joshua Tonal y Mejía Quirós. Solamente consigue unas 4 o 5 yardas aproximadamente. Vendrá segunda oportunidad. Serán unas 16 yardas todavía por avanzar para el equipo de los Tigres. Eder Lune en movimiento. A él le entregan el balón. Que Intenta por el lado derecho. ¡Uy! soltero Boide. ¿Quién recupera? Creo que lo tiene el equipo de los Osos nuevamente, vaya jugada, está recuperando una vez más el equipo de Toluca Vaya serie de eventos desafortunados de un equipo y de otro, han perdido muchos balones, queridos amigos, y no ha habido ni un solo punto en el marcador Coreback, número uno, intenta por el lado izquierdo, la caballada que funciona, dobla la esquina, finalmente lo tienen que sacar del terreno de juego Y aparece para ese efecto Héctor Arturo Corona Galván uno de los capitanes del equipo de los Tigres de Coacalco, pero cuidado porque ya están en la 45 de su propio territorio. Estos Osos. Acercándose al Ecuador del terreno de juego. Coreback número uno. La va a hacer personal. Encuentra un hueco por el centro. Sigue avanzando. Cruza medio campo. Y hasta la 40 del otro lado. Queridos amigos. Otro gran acarreo. Para el equipo de los Osos. Que están montando una buena serie ofensiva. Primera oportunidad. Yarda 40 del otro lado. Coreback, número uno. Entregando a su corredor el número 13. Sigue moviendo las piernas, pero aparece Bruno Calixto. Número 14, y le pega con todo al corredor del equipo de los Osos que se tarda en reincorporarse. No está bien el jugador del equipo de los Osos. Y es que Bruno Calixto le pegó en serio fuerte. ¿eh? Vendrá segunda oportunidad y son 12 yardas por avanzar para el equipo de los Osos. Gemelos por el lado derecho. Coreback. número 1, flota el pase. Es incompleto, buscando a su número 15 así que vendrá tercera oportunidad y largo yardaje por avanzar ahora para el equipo de Toluca con gemelos y Wing por el lado derecho coreback la va a hacer personal baja con todo, excelente número 60 ahí está Enrique Tonatiu Martínez Gallegos deteniendo atrás de la línea de scrimmage y obliga a que venga cuarta y última oportunidad va a tener que despejar el equipo de los osos Van a tratar de encajonar aquí desde la yarda 45 al equipo de los Tigres. Tiempo fuera para el equipo de Toluca. Bueno pues, acá viene entonces la patada de despeje para tratar de dejar lo más cerca de su anotación al equipo de los Tigres. Coreback, más bien el pateador viene ya con el balón. Uy, la patada que no es tan buena, ¿eh? Se sale como a la altura de la yarda 25. Y el equipo de los Tigres para nada va a estar encaconado en la yarda 24, colocan ese balón los oficiales, así que desde este punto será primera oportunidad para el equipo de Coacalco, desde formación empty, sin corredor atrás, viene el pase demasiado corto, buscando en esta ocasión al número 1, Ariel Evi Moreno, así que vendrá segunda oportunidad, misma formación con trips por lado izquierdo, gemelos por lado derecho, sin corredor atrás, en empty, coreback, Eder Luna, ya tiene el balón La va a intentar personal, se deja ir por el centro del trono de juego Rompe un par de tacleadas Sigue moviendo las piernas, se va a acercar mucho a la marca de la primera oportunidad Pero creo que todavía no va, a ser necesa no va a ser suficiente Se va a quedar a una yarda Así que viene tercera oportunidad y una yarda por avanzar para el equipo de los Tigres de Coacalco Ahora es Bruno Calixto quien está en los controles La va a hacer personal, el número 14 Rompe, tacleada, sigue avanzando, consigue la marca, la primera oportunidad y mucho más. Dobla la esquina, sigue avanzando, se deja ir al contacto. Derriba defensivos Bruno Calixto y está moviendo las cadenas y está más allá de la 40. de territorio del equipo de los Osos, aunque dicen los oficiales que no, que se quedó en la 45. De cualquier manera es primera oportunidad para el equipo de los Tigres. Y otra vez Bruno Calixto en los controles, uy el centro que fue malo. Pero uno de los hombres de línea alcanza a recuperar el balón muy atento. Gabriel Pérez, número 68, es quien lo hace. Segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar para el equipo de los Tigres de Coacalco. Eder Luna regresa a los controles. Y una vez más sin corredor atrás, trips por lado izquierdo, gemelos por el lado derecho para la formación del equipo de los Tigres. Les dice el coach que se cambian de lado, ahí entre Bruno Calixto y Ariel Eddy Moreno. Ya volaron los pañuelos, creo que se tardó demasiado el equipo de los Tigres en sacar su jugada. Y los van a echar para atrás, un retraso de juego. Así que vendrá entonces una segunda oportunidad. Y son como 17 yardas por avanzar para el equipo de los Tigres. Coreback viene con el pase que va a ser completo en el Hitch número 24. Encuentra un hueco, se está escapando, se puede ir. Corta al centro, qué buen movimiento, le pegan por atrás. Pero buen avance aquí por conducto de David Villar Caballero que mueve las cadenas y mantiene esta serie ofensiva con vida. Queridos amigos, un duelo muy disputado, muy reñido, muy defensivo, pero aquí puede ser para el equipo de los Tigres. Eder Luna tiene presión, intenta escapar, se quita el primero. Eder flota el pase, el pase que va a ser incompleto. Lo tenía solo, pero lo voló en esta ocasión. Le sobró galleta a Eder Luna, le faltó un poquito de toque porque ya estaba completamente solo una vez más, número 24, David Villar Caballero, pero no pudo conectar con el segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar, la personal por parte de Eder, intenta romper tacleadas, rompe la primera, ya no puede con la segunda, solamente consigue un par de yardas, en esta ocasión será tercera oportunidad, Ocho yardas por avanzar para el equipo de los Tigres de Coacalco Que abren gemelos por ambos lados, acá viene Eder Luna Ya tiene ese balón, el pase Hitch que es completo otra vez con David Caballero Número 24 que intenta, pero no, no va a ser suficiente todavía para mover las cadenas Se acaban las oportunidades, queridos amigos, viene cuarta oportunidad Para el equipo de los Tigres de Coacalco y se la van a jugar Son 4 yardas por avanzar, vamos a ver si convierte aquí Eder Luna y compañía Brevac con la optativa por lado izquierdo, entregando a Mauricio. Mauricio se abre un hueco, lo explota por lado izquierdo, sigue avanzando. Lo derriban a la altura de la yarda número 8 aproximadamente. Va a ser primero y gol para el equipo de los Tigres de Coacalco. Están tocando la puerta desde la yarda número 8. Eder Luna ya tiene el balón, entregando por el centro del terreno de juego. Se abre un hueco que aprovecha en esta ocasión Joshua Tonali Mejía para conseguir otras 5 yardas. 4 yardas vendrá... Segunda oportunidad de gol desde la yarda 4 para el equipo de Coacalco. Tiempo fuera. Solicitado por el equipo de los Tigres. De regreso con ustedes, queridos amigos, ya sobre la línea de Scrimish. Eder Luna, uy, no, ¿qué pasó aquí? Chocaron entre ellos, entre Eder y Bruno Calixto. Y aparte está lesionado Eder. Como que le cayeron encima en el pie. Se levanta ya como todo el guerrero que es este número 8. Y acá vienen con tercera oportunidad. Entregando a Mauricio. ¡Uy! ¡Soltó el balón! ¡Uf! Afortunadamente está cayendo sobre él el propio Mauricio. Y va a entrar cuarta oportunidad. Van a ir por el gol de campo. Vamos a ver si esto se define con un gol de campo. Queridos amigos, viene... ¡Uf! Los movimientos antes. ¿En contra de quién serán? ¿Puede ser una invasión o un offside? Vamos a ver qué dice el oficial. Es una invasión en contra del equipo de los Osos que retrocede en media distancia hacia atrás. El balón es colocado a la altura de la yarda 3. Y desde acá vendrá un intento de gol de campo de 20 yardas, señoras y señores. 20 yardas separan a los Tigres de Coacalco de una victoria. Y acá viene el número 21. Se prepara Reilly, Sebastián le pega y va a ser bueno. Está conectando el equipo de los Tigres de Coacalco cuando solamente restan... Unos cuantos minutos queridos amigos, unos cuantos segundos De esta manera Rayleigh conecta este gol de campo Y puede ser el gol de campo de la victoria Queridos amigos, 3 por 0 Arriba el equipo de los Tigres de Coacalco Sobre el equipo de los Osos de Toluca Un juego muy reñido, muy disputado, muy defensivo Pero que al final el equipo de los Tigres Podría llevarse con este gol de campo Y acá viene la patada de kickoff Ahora hay que cerrar esto con broche de oro Queridos amigos Deteniendo al equipo de los Osos Vamos a ver si lo consiguen Y acá viene el regreso hasta la yarda 34 Solamente quedan segundos, queridos amigos Segundos en este partido En cualquier momento los oficiales Pueden decretar el final del encuentro Wing por el lado derecho Gemelos por el mismo lado Mariscal de campo número uno Viene la presión Mauricio alcanza a pegarle el coreback El pase que va a ser incompleto Bien defendido Ahí estaba ángel Vaca También Rayleigh también el número 2, Ángel Hernández. Y el número 45, Leonardo Hernández. Segunda oportunidad. Mismas 10 yardas por avanzar desde la yarda 35 para el equipo de los Osos. Prueba número 1 en los controles. Ya tiene el balón. La va a intentar personal. Se escapa, sigue avanzando. Va a cruzar medio campo. Finalmente lo sacan del emparrillado. Tuvo que llegar número 23, Axur Yael Ortega. Y esta cero ofensiva promete para el equipo de los osos. Y están en la yarda 45 del otro lado. Número uno busca a quien. Se le acaba el tiempo. Viene la presión y Ángel Vaca lo va a detener atrás. Capturado. Gran trabajo de la ofensiva del equipo de los Tigres de Coacalco. En cualquier momento los oficiales pueden decretar el final del partido. Se tiene que apurar el equipo de los osos. prueba número uno intenta azote el balón, se tarda demasiado en azotarlo, para frenar el reloj, entrará tercera oportunidad, y serán, bueno, pues muchísimas yardas por avanzar aquí para el equipo de los Osos, como 24 lo que necesitan, y acá viene una vez más, número uno, se le acaba el tiempo, intenta escapar, lo van a detener, Bruno Calixto, y también el número 45, Leo Hernández, y aquí me parece que se va a acabar el partido, señoras y señores, se le acabó el tiempo a los Osos de Toluca, victoria para el equipo de los Tigres de Coacalco, por tres puntos en la última ser ofensiva en este cuarto y último periodo, pero llega la victoria para el equipo de los Tigres de Coacalco, que se imponen en casa.